a la izquierda por comodidad y en muchas ocasiones por no sobrecargar ese panel central se ubican de manera duplicada o no algunas herramientas y de fácil acceso y de acceso rápido siempre en los paneles laterales ¿de acuerdo? Hemos seleccionado y hemos dejado las que normalmente se suelen usar con mayor asiduidad en este entorno de aprendizaje de la Universidad para de la Vida, pero del mismo modo tenemos constancia y podemos verificar que en la mayoría de plataformas y entornos virtuales y en otras universidades o instituciones suelen ser los mayormente seleccionados por el personal docente a la hora de mostrárselo a sus alumnos. En este caso sería contenido, foros y todas las que vemos en pantalla. En este caso vamos a hacer un, vamos a ir por orden, hemos visto ya el contenido, vamos a ver un poco cómo sería el resto de manera muy superficial porque no vamos a ahondar en esto, simplemente queremos hacer una aproximación y una presentación. Vayamos con los foros. Pues una vez accedemos a, al acceso directo de foros, bueno, pues hay que aclarar que bueno, el, el, la traducción un poco así literal no suele ser siempre muy, muy adecuada y en este caso es tablero de discusión, que bueno, en cierto modo es un tablero donde podéis observar en este ejemplo que se muestran varias líneas o hilos o secuencias de foros. ¿vale? Normalmente el foro es un lugar donde se suelen hacer dudas y sugerencias o una zona de quedada, depende de, de lo que el, los tutores o tutoras o docentes quieran hacer dentro del foro. Es un espacio de comunicación donde se puede interaccionar y hacer una construcción compartida del conocimiento en muchas ocasiones. Es una herramienta muy útil y que se usa muchísimo en todos la, los entornos virtuales de aprendizaje. En este caso eh, os estamos mostrando un ejemplo con cuatro líneas de foro donde bueno pues aquí al principio cuando se hace por primera vez suele haber siempre un mensaje de presentación y a raíz de eso pues lo, la, el alumnado o los estudiantes se van presentando. Aquí podéis observar una conversación del tutor a dos alumnas donde les pide que se suscriban porque es importante que tengáis en cuenta que los foros cuando se crea una secuencia un foro y vamos a acceder al foro lo primero que os dirá el tutor o tutora es que os tenéis que suscribir normalmente cuando se accede por primera vez al foro hay un, icono, un botón donde pone suscribirse tan sencillo como darle a suscribirse y automáticamente os suscribís al foro una forma de, de, de, de matricularos en el mismo, por tanto en este caso estas personas le escribieron un correo al tutor y, y a través del foro, pues eh, para que sirviera de aprendizaje al resto de compañeros y compañeras, pues le, les pidió la suscripción y así hicieron. No tiene más, no tiene más. A partir de aquí se crean conversaciones, discusiones, lugar de dudas y sugerencias. Hay hoy los que se llaman cafetería para que haya un ambiente más entendido o de tutorías, etc. De acuerdo? Esto se deja a la creatividad del grupo clase y espero que hagáis un buen uso disciplinado y del mismo no olvidéis que es un lugar de comunicación para abandonar la, la herramienta del foro y salir de él es tan fácil como pinchar en, o hacer clic en, en el panel izquierdo lateral en la zona de contenido para acceder otra vez a la, a la, a la página inicial de, del curso ¿De acuerdo? también podemos usar el árbol de arriba donde vemos que también hay una, un árbol de navegación que podemos volver atrás de esta forma, es bastante accesible siempre podemos volver atrás en cualquier momento de una forma bastante rápida, de acuerdo por tanto, una vez visto el foro pasamos a algo de, de bastante interés que es el, el cuaderno de calificación